Una vez leí a un amigo que si algún día ya un amigo que lo llamase hermano y lo considera hermano, le haría una canción. Así que, una no vez más, una vez de nuevo, mete te mis palabras. Okay. Okay. Flaco y alto y sin cerebro A donde de palme con su pelo crespo Es un gran compañero, los amigos nunca se abandonan Tampoco se olvidan de los vino. no hicimos amigos no empezó como una gran aventura era de piña, una amistad de por vida Entiendo cuando me y hay una paliza niando salidas, conociendo amigos y amigas Queríamos hacer algo nuevo y surgió la idea de un campamento Más de 20 personas se animaron, creamos un grupo Donde estaríamos todos juntos y locos. no mi hermano Siempre voy armando, planeando Cuidando mi bando Estando en los pinos Nos perdí Empieza una nueva aventura Todo era una locura pura Estamos allí en el bosque Todo el día saltando Resbalando Buscando el camino Un gran recorrido, un gran recorrido. Manteniendo Una gran amistad Que nunca se va a olvidar Batman es un gran compañero Un guerrero como Tecondo este Tiene un gran talento Para avanzar Jamás se rendirá Manteniendo Una gran Es un gran compañero, un guerrero en el cuando tiene un gran talento para avanzar más se rendirá, más una aventura con Palme es interesante Una persona que lucha siempre constante Es impresionante todo lo que hace Mira que Palme me cae bien, porque es amable No le doy un abrazo porque no está aquí adelante Palme es el mejor, yo lo trato como un dios Tan despeinado como los leones Sale de casa buscando diversiones me presenta amigas divertidas No la pasamos juntos todo el día Locura trae locura, todos los problemas se esfuman Personalidad sincera es magia Me la paso con él, es diversión total Palme, él a la diversión es brutal, brutal. Llega la especie, se va Por la felicidad La diversión es este total Compáñame la paso genial Haciendo fuerte una gran amistad me y jamás se romperá Manteniendo una gran amistad Que nunca se va a olvidar Palme es un gran compañero un el reino con dos Tiene un gran talento para avanzar Jamás se retirará Manteniendo una gran amistad Que nunca se va a olvidar también es un gran compañero tiene un gran talento para avanzar, jamás se rendirá, jamás se rendirá.